Este es Beethoven. Es un gato angora que actualmente tiene 19 años de edad. Él es sordo de nacimiento y se logra saber desde el comienzo ya que no reaccionan como el resto de los gatitos. Mi amiga, dueña de Félix, la mamá de Beethoven, me contó que en la cama eran solo gatos blancos y uno de color, por lo que ella nombró a cada uno de los gatitos blancos con nombres de quesos, y el único de color lo llamó Arequipa. Por eso Beethoven inicialmente llevó el nombre de doble crema. Él de pequeño era bastante distraído. Siempre que Pérez llamaba a sus gatitos, Beethoven nunca se enteraba. Incluso me llegaron a contar que un día pasó por la calle una banda. Y todos los gatitos, obviamente por el escándalo, salieron corriendo, todo Beethoven. Él se quedó en la ventana sorprendido de verlos a todos correr porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Seis meses después, todos los gatitos habían encontrado hogar, excepto Beethoven, ya que por ser sordo, nadie quiso hacerse cargo de él. Fue así como se fue a vivir con la mamá de mi amiga, a San Gil, pero no llegaron a entenderse mucho. La mamá de mi amiga era una de esas personas que tenían porcelanas y decoraciones muy bonitas en su casa, y como era de esperarse, Beethoven le hizo uno que otro daño y se la pasaba encerrado en el armario con una actitud poco amigable. Un día me llamó mi amiga por teléfono preguntándome si podíamos adoptar a Beethoven, ya que no era posible que su mamá siguiera cuidando de él. Para ese entonces yo vivía aún en mi casa paterna y le pregunté a mi papá si podíamos traerlo. Y él aceptó. Envié el guacal por correo terrestre, pero a los días decidí ir a recogerlo personalmente. Así que hice mis maletas y viajé a San Gil. Llegué el día en que lo operaron para evitar que tuviera gatitos. No recuerdo si fue ese día o el día anterior, ya con ocho meses... Beto había saltado por la ventana para perseguir una gatita en celo. Saltó de un tercer piso sin hacerse daño afortunadamente, pero en ese momento se hizo evidente que era completamente necesaria la cirugía. Cuando llegué ese día, aún estaba en la veterinaria sedado, así que tuve que esperar para poder conocerle. Una vez llegó de la veterinaria, me encontré con un peluche completamente hermoso y de ojos amarillos. Como mi amiga me había advertido, era muy temeroso, así que mantenía casi todo el tiempo en el armario escondido. Pasé unos días en la casa de mi amiga intentando interactuar con él y chantajeándolo con comida, obviamente. Al cabo de unos días, volví a Bogotá con Beethoven y lo dejé en mi habitación. Nosotros decidimos no permitirle estar más en los armarios, así que todas las puertas de la casa estaban cerradas. Él se quedó unos días en el huacal y salía muy de vez en cuando a explorar mi habitación. El tercer día le abrí la puerta y ya salió a explorar las otras habitaciones del segundo piso. Fue solamente hasta ese momento cuando conoció a mi papá y recuerdo escucharle a él decir algo como, ¡qué gato tan impresionante! Para cuando terminó la semana, Beto ya estaba bajando las escaleras y explorando el primer piso. Así fue como llegó a la casa. Y yo realmente fue muy ilusa al pensar que tendría un gato. Una vez él reconoció la casa, no lo volví a ver en mi habitación. Él se cambió a la casa de mi papá y a partir de ese momento siempre estaba con él y nunca conmigo. Así que Beto terminó siendo el gato de mi papá y él le cambió el nombre de doble crema a convicto. Pues él decía que el gato llegó enjaulado, mantenía encerrado en la casa y tenía derecho a una hora de sol al día. No lo podíamos dejar ir hasta que él entendiera que esta era su nueva casa y que con nosotros iba a vivir, por lo que no se le permitía salir a ninguna parte y solo salía un momentico al jardín con una correa que nosotros le colocábamos. Después de unas semanas, mi padre me avisó que el nuevo nombre del gato iba a ser Beethoven, que como todos sabemos, también era sorda. Y entonces así se quedó. Años después, mi padre fallece y para ese momento yo ya pasaba poco tiempo en la casa y Beto se había quedado con mi papá todos esos años. Me regresé el día siguiente a la casa con mi hijo de dos años y nos encontramos con un gato muy territorial. Fue muy triste y muy desgarrador vivir con, con Beto en la primera semana. Beto maullaba toda la noche y caminaba por toda la casa buscando a mi papá y llamándolo Iba de la habitación de él, iba al baño, entraba a la ducha, olfateaba, luego bajaba a la cocina Pedía salir al patio, volvía a entrar y se subía de nuevo al segundo piso Y el mismo recorrido totas, todas las noches Los primeros días no comió y nuevamente se encerró en un armario en la parte superior, en un rincón muy oscuro. Era imposible sacarlo de ahí sin que reaccionara agresivamente. Al quinto día lo sujeté y le introduje comida en la boca. Hasta ese momento no había probado absolutamente nada, ni siquiera agua. Pero luego comenzó a comer. Creo que ya... Él había decidido dejarse morir porque no se estaba alimentando. Al principio fue difícil vivir con él. Mi hijo estaba pequeño y claramente era el último en la jerarquía. Beethoven era el primero. Incluso estaba por encima mío en esa jerarquía. Durante el tiempo que vivimos en esa casa, Beto adquirió la leucemia gatuna. Con los años mi papá le permitió salir al patio y los vecinos ya lo conocían, pero una noche se fue más de lo debido. Al día siguiente la encontré y por una infección que adquirió fue que nos dimos cuenta de que tenía la enfermedad. A partir de ese momento jamás, jamás se le permitió salir de nuevo. Por orden de la veterinaria tocó encerrarlo dentro de la casa y fue muy traumático para él. Estaba acostumbrado a pasear por los tejados de la casa, pero tanto él como los demás corrían peligro y maullaba todo el día porque no se le dejaba salir hasta que después de dos meses dejó de hacerlo y de pedir salida al tejado. En ese momento ya Beethoven se convierte en un gato 100% hogareño. Vivir con el gato de mi papá fue al principio muy complicado. Nosotros habíamos entrado en su territorio y tuve que estar atenta a las interacciones que él tenía con mi hijo. Ya que no dudaba ni por un segundo en morderlo o arañarlo. Nos tomó varios años poner orden y a él entender que nosotros nos íbamos a quedar. Su actitud cambió mucho al mudarnos de la casa dos años después a un apartamento que no era suyo. Y así fue como se hizo más amigable y con el tiempo dejó de agredir y de mordernos también. Ya llevamos 10 años aquí y es un gato muy tranquilo. Es un gato muy independiente, que nunca dormía con nosotros, pero sí exige mimos y le encanta el Arequita. No le damos mucho, ya que fue una recomendación de la veterinaria, y el único día que se le da un poco es el día de su cumpleaños. Su salud ha estado bien teniendo en cuenta su enfermedad. Ha presentado algunas infecciones que la doctora ha controlado y tuvo un problema de cadera hace unos años que nos obligó a colocarle unas inyecciones todos los días por 15 días. Por la edad y por su salud, al caminar lo hace con su cadera baja y al correr eh, obviamente se tropieza, ya no se le puede permitir saltar de lugares altos y de igual manera él no puede subir de un salto a los lugares que, que solía frecuentar. Tuvimos que colocar bancas y sillas cerca de los lugares para que él pudiera uh, subir y hacerle de esta manera la vida más fácil y segura. Luego de que mi hijo se fuera a vivir con su papá, Beethoven comenzó finalmente a dormir conmigo y realmente estábamos bien. Pero cuando me diagnosticaron cáncer, una de las principales preocupaciones fue mi gato. Recuerdo que lo primero que le pregunté a la doctora era si mi gato podía quedarse conmigo. Muchos de los falsos mitos que hay alrededor del cáncer es que los animales deben ser retirados del ambiente del paciente, lo cual en mi caso particular, fue una total mentira. Ninguno de los doctores puso problema, pero sí me recomendaron no dormir con, con, con él hasta que finalizara el tratamiento. Durante ese año, él se quedó a dormir con mi hijo y creo que fue hasta ese momento en el que ellos finalmente construyeron una relación. Un año después de haber iniciado mi tratamiento médico, Beethoven regresó a mi habitación y nuevamente se acomodó en mi espacio. Él va siempre donde nosotros vayamos. No sabemos cuánto tiempo más nos quede con él por el momento. Está bien y recibe mucho amor y mucho cariño de nuestra parte. Beethoven es finalmente nuestro pequeño viejo.